Hola, soy Erbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta velita con flor seca. Bueno, vamos a empezar reciclando cera que tenemos por casa, tono rosa. Tenemos también esta mecha, que es una mecha Q3 plana, para este recipiente lo necesita, es una caja de cartón. al final la romperemos, separamos la cera ya tenemos fundida parte de la cera que vamos a emplear tonos rositas ya os digo, vamos a reciclar este tutorial de hoy va a ser de reciclaje cortemos toda la, la cera a ver toda, toda, toda ¿eh? así eso lo limpiamos que son restos Ahí, y ponemos a fundir más eh, más voy a coger tono oscuro tono más clarito para igualarlo un poquito y el rosita ahí que se vaya fundiendo mientras voy a coger la mecha voy a tomar la medida del recipiente y un poquito más a la altura cortamos, no vais a notar que estas mechas son más rígidas que las otras que empleamos, ¿eh? al ser plana es un poquito más rígida, la sumergimos en esta cera del molde que nos vale perfectamente para sumergir la, la mecha y para afinarla, escurrimos un poquito Uy. y la estiramos sobre la bandeja Nada, vamos a ver. Ahí un poco de cera, así. Ahora, la, la posamos sobre la bandejita de silicona y entramos a que seque. Bien, aprovechamos y ahora que se ha enfriado la cera del recipiente, le hacemos un agujerillo con una varilla de madera. Es por la que pasaremos la mecha. Con la mecha ya se ha endurecido, la, la situamos... En el agujero que hemos hecho con antes con la varilla Y con unos palillos chinos Porque es lo que tengo más largo para sujetar la mecha Voy a sujetar la mecha Si tenéis dos varillas y le ponéis las gomas a cada extremo También os vale Yo voy a aprovechar esto Voy a reciclar los palillos chinos Ahora, vertemos más cera de la que hemos fundido Hasta arriba, toda, toda, toda, toda. Después, aunque parezca que van a quedar diferentes colores, no. Ya veréis por qué. Y ponemos a, a fundir que se me pone ya, los dos últimos trozos de, de parafina. Vertemos. Hasta arriba, sin miedo. Así. A ver, no sé si sobra sobrará algo. Pues no, toda para dentro. O sea, me ha llevado unas seis pastillas de, de parafina. Ahora, hemos limpiado el recipiente y vamos a poner a fundir parafina. Ya veis que la tengo ahora más tosca porque no la he preparado en pastillas. Estos son flores secas que vamos a emplear. Lo único que es nuevo. Esto es otra caja de cartón, pero más grande que la anterior. Quitamos los palillos. Y ahora, para desmoldear, rompemos el cartón, la cajita de cartón. Eh, estas cajitas, pues la verdad eran de alimentos, no, no tienen nada en especial. Si las si encontráis igual, pues otras de cartón las selláis bien con cinta y os valdrían perfectamente. Situamos nuestra velita allí en, en el interior de la otra más grande. Mientras se va fundiendo la parafina que tenemos, la vamos a dejar sin añadir colorante. Y ahora vamos a escoger unas cuantas flores. Vamos a ver, abrir el recipiente. Esto es lo único que he comprado. Y para eso, ¿dónde lo he encontrado? Online, grandes superficies online. La mecha, la mecha la compré en una tienda especializada en velas a escoger alguna flor seca También podéis vosotros secar la flor Que no tiene ningún misterio pues Yo quería estos tonitos que no daba conseguido Vamos para esta Y algún trocito de estas A ver, miramos la altura Y cortamos porque nos iba sobre... a sobrepasar la vela queremos que quede un poquito más hundida la metemos entre el recipiente de la vela y vamos a ir añadiendo flor seca así eh, a nuestro gusto si lo queréis un... que sea que predominen los tonos blancos pues más blancos si queréis tonos rosas pues más, más rosa Con La ayuda del palillo de los palillos chinos Incluso también algo de verde que le viene bien Más tanquito Por aquí vamos a distribuir bien la froseca Ahí otra cita grande Si tenéis hortensias Son ideales para hacer esto Hortensias naturales Secas en casa que no cuesta nada La ponéis mismo en un jarrón Hasta que se acabe el agua Y se hace, seque solas o boca abajo también podéis secarlas ahora un poquito de rosa yo claro yo estos tonos rosas e en hortensias eh, que hay por aquí no los consigo por eso me decidí a comprar estos más florecillas y si sobrepasan la vela no hay ningún problema recordar ya están a esta vela al final le voy a hacer un tirabutón. Antes de prender la vela, hay que cortarle el tirabutón. Y no va a prender la flor seca. Eso lo puedo asegurar. Porque tiene la distancia de seguridad desde el centro de la, de la mecha a la flor seca. Seguimos poniendo más flor seca. Ya queda poquito. Estas. rosa, blanco, así alternadas, quedan más bonitas, ya veis, la distancia estáis estoy viendo ahora mismo, la distancia entre la mecha y la flor seca no va a dar pie a que prenda fuego, a pesar de que es una mecha con interés. bien, tenemos la cera ya fundida, eh, bien, a la cera de color rosa que tenemos antes no le eché esto eh, Esencia, a esta sí No le eché esencia porque ya tenía olor A esta le estoy añadiendo una esencia de Lilium Que, que es lo que pone el botecito Y bueno, si es el Lilium Stargate, huele genial lo Así, movemos bien el, la esencia dentro de la parafina para que se integre y vertemos. Bien, podemos verter o como estoy haciendo yo sobre la, la vela o hacerlo sobre la, la, el huequito de la flor seca. Eso ya es gusto de cada uno. Yo voy a hacerlo así, no, no veo inconveniente en hacerlo de esta manera, pues al final va a quedar una capita sobre la la vela rosa y la va a suavizar un poquito más. No ha llegado no ha llegado la parafina esta es para fines de 56, os tengo que decir. Que no. Es la más común. Ponemos a calentar otra poca. Ahora sí, le volvemos a añadir otro poquito de esencia. Y que nos recuerde la primavera esta velita. Y terminamos de verter. Solo hasta que haya. Eh se haya cubierto eh, la zona que, de las paredes, eh, que no quede hueco para las paredes, si sobresale yo os digo, si sobresale la flor seca genial, mira va bonita, Mira, como no esta, que sobresale un poquito, bien, ahora otra vez a romper la caja estas cajas son, son, son así, son para romperlas no el reciclarlas eh, es más más trabajoso que hacer esto y la verdad son recicladas de, de alimentos así que se puede podemos hacer esto después esto incluso llevarlo a reciclaje claro ahí bien nos ha quedado bastante tosca esta vela porque claro ahora hay que hacer un paso más ¿qué paso hay que hacer ahora? La pistola de calor o el secador de pelo en modo caliente Tenemos ya lista la, la vela en bruto Y ahora para que quede realmente bonita Voy a situarla eh, algo para, para ponerla más elevada Y que la cera caiga sobre la bandeja Así Y una pistola de calor Si no tenéis secador de pelo Aplicamos sobre donde está la flor seca para quitarle el exceso de cera y así se vea realmente muy bonita esta vela. Así aplicamos. Bueno, os voy a mostrar cómo aplico por un lado y después por otro, pero es todo el contorno alrededor de la vela, ¿eh? Y bueno. Eh, suscríbete si aún no lo has hecho, darle al like, si os gusta mi tutorial, tenemos comunidad, ya informé de que iba a subir hoy un vídeo y, y bueno, seguidme. Ahora con una espátula con la rebabas que ha caído sobre la base de la, de la vela, como está blandita la cera. que bonita así con la que se vea bien la franjera damos de babas veis y los diferentes tonos de rosa de la vela interior no se notan realmente se van a notar a la hora de quemarlo cuando vaya bajando la cera así no y una forma de aprovechar cera tenemos de otras velas, rotas viejas y, y darles un aire nuevo, reciclarlas, aprovechando cajas de cartón y, o incluso si tuvieres de plástico también os valdría. Bien, aquí simplemente el lacito es lo único que le faltaba. Espero que os haya gustado este tutorial. Y espero que me sigáis viendo. Muchas gracias y chao.